Una mujer segura de sí misma, no le teme a la soledad, le teme a la mala compañía. Cuando una mujer ha aprendido a quererse de verdad, estar sola ya no supone una obligación, sino un placer. Y por muy enamorada que ella esté, también sabe alejarse, también sabe regalar su ausencia a quien no supo quererla, a quien no supo estimarla cuando aquí estuvo. Una mujer segura de sí misma no tiene igual. No se le puede reemplazar, como si se tratara de las baterías de un control remoto. No se le puede cambiar, como si se tratara de la llanta de un carro. Perderla, supone uno de los dolores más grandes que puedes llegar a experimentar. Porque sabes que fue tuya, sabes que ella te amó como a nadie. Sabes que incluso te ama, pero también, se ama a sí misma. Lo suficiente para darse cuenta. Cuando la quieren de verdad y cuando solo juegan con ella. Es una mujer fuerte que aprendió de sus duras experiencias a no recibir migajas por amor. Se ha vuelto tan capaz que ahora puede notar cuando alguien solo busca darle retazos de cariño. Cuando una mujer aprende a quererse, también aprende a disfrutar de su soledad ya no le da miedo estar sola, ya no necesita de nadie que la cobije, porque ella sola puede ofrecerse propio cobijo, ella misma puede curar sus propias heridas, y por muy lastimada que esté, puede levantarse, y puede ser capaz de enfrentar el dolor, sin importar que su corazón esté sangrando, porque aprendió a ser fuerte, aprendió que es capaz, aprendió que ella puede con todo, y que nada la va a doblegar, nada la va a hacer caer ni siquiera el amor que pueda sentir por alguien más. No la detiene ni la necesidad, ni la urgencia, ni la presión de las amigas que le dicen que debe tener pareja, o que se busque a alguien para no acabar de soltera. No la presionan las ideas en su mente, porque comprende que cada cosa llega en su momento, y en el instante preciso, a la hora que el destino o Dios disponga. Ha aprendido a ser paciente, y a atenderse cuando a alguien no le demuestra amor, ha aprendido a rescatarse ella misma, cuando la abandonaron, se sostuvo de sí misma, y no se dejó caer, porque sabía que había alguien que seguía sus pasos, habían hijos para quienes ella era su ejemplo y sustento, y no podía rendirse, y sin importar el amor que pudiera llegar a sentir por alguien que la lastimó, ella se ha vuelto tan resistente, que puede incluso alejarse de la persona que tanto ama. Una mujer enamorada, también sabe alejarse. Sabe decir no, sabe cuando no la quieren de verdad, y sabe cuando la quieren de a mentiras. Su intuición se ha refinado, y ahora ya no está dispuesta, a que la pongan hasta de último en la lista de prioridades, porque en el pasado aprendió, que ella merece los primeros lugares en la vida de alguien, y que no puede aceptar menos que eso. Y créeme, ya no aceptará el trato que tú le dabas. Ya no querrá que la llames de vez en cuando, o que cuando ella te escriba la dejes en visto. Ya no esperará tus mensajes, ni mucho menos te llamará. Antes ella lo hacía, te llamaba, te buscaba, trataba la manera de apoyarte. La recuerdo en muchas ocasiones, comprando algo pensando más en ti, que pensando en ella. La recuerdo cuando lo único que a ella le importaba, es que tú fueras feliz, y que con ella te quedaras. Pero créeme, esos días se quedaron atrás, de ti ya no se acuerda, de ti ya no habla, literalmente es otra mujer, ahora tiene proyectos, ahora se dedica a sus hijos, ahora está más interesada en superarse, en salir adelante, en comprarse su casa, ya se compró su carro y planea viajar esos días. Hoy ella misma se da todo lo que tú nunca le diste, lamentablemente ella desperdició su tiempo contigo. ¿Pero qué podemos hacer? Ahora que ya la perdiste, es cuando la quieres recuperar, ¡qué ironía! Ahora te quieres poner a hacer las cosas que ella mil veces te pidió que hicieras, arreglar el lavamanos, cambiarle el empaque a esa tubería que chorrea, sacar por fin la basura, ya nada de eso te sirve ahora, porque a ella ya no le interesa estar contigo. Porque cuando ella estuvo aquí, tú nunca hiciste nada de eso, y te digo algo más, una mujer merece que le des el mismo amor que ella te da, porque ella te dedicó sus mejores años, crió a tus hijos, soportó noches de tristeza, viendo cómo no llegabas. Te esperó muchas veces con aquel vestido rojo, con las velas encendidas, esperando a ver a qué hora llegabas, solo para dedicarte a una cena, que ella con esmero preparó para que pudieras estar a su lado. Soportó muchas veces tus mentiras, y hasta perdonó tus infidelidades. Pero ¿sabes algo? Ella ya no quiere nada contigo, debiste amarla de la misma manera en como ella te amaba, y debiste darle el mismo amor que ella te entregaba, ahora ya no le importas. Ya no pelea contigo, ya no te reclama, no se enoja, ni siquiera te cela, antes lo hacía. Si una mujer ya no pelea, ya no te reclama, ni te pide, esa mujer ya no te pertenece. Una mujer que no pelea, que no reclama, que no pide, es una mujer que ya perdiste, lo siento de verdad. Quisiera que esto fuera como antes, en donde yo te aconsejaba que te alejaras y que ella volvería al sentir tu ausencia, pero seamos honestos, más ausencia de la que ya le diste en aquellos años que ella te esperó. Ya no hay ningún contacto cero que la atraiga de vuelta, ya no existe ni truco, ni magia que haga que ella vuelva, la veo tan bonita, tan radiante, que dudo que quiera algo contigo. Intenta suplicarle si deseas, intenta decirle que cambiarás, que esta vez sí es la vencida, pero dudo que funcione. Pudo haber sido solo tuya, pudiste haber sido el último hombre en su vida, pero ya ves que no, lo que perdiste con tu actitud, no lo recuperas con súplicas. Pudiste haber sido el destino de una mujer, pero elegiste ser un recuerdo. En el momento en que la desatendiste, en el momento en que por ella nada diste, en el momento en que te ausentaste, en el momento en que tus promesas fueron tardías en cumplirse, en ese momento todo acabó. Ya no hay nada que puedas hacer. Ya no hay nada que tengas por hacer, solo retírate, solo date media vuelta. Ella fue tuya alguna vez, pudo haber sido así por toda la vida, pero elegiste ser un mero recuerdo, elegiste ser una mera ilusión. Lo siento mi amigo, pero... La persona indicada para ella llegará, y le enseñará lo que tú nunca pudiste, y es amarse a sí misma. Le mostrará que ella es bella, que merece respeto, que merece cariño, que merece el amor que tú nunca le quisiste dar, por culpa de tus dudas, por culpa de tu incertidumbre, y la costumbre de no saber qué buscas en esta vida. No tener claro lo que querías en esta vida, fue lo que hizo que la perdieras. Ahora ella ha decidido ser diferente, se ha convertido en lo que nunca se atrevió. ¿Quién diría que haberte dejado ir fue lo mejor que le pasó? ¿Alguien habría podido adivinarlo? Sinceramente, ella te dedicó lo mejor, ahora se le dará a otra persona. Ahora que la busques, no la encontrarás. Ahora que trates de hallarla, ella para ti no estará. No pierdas tu tiempo, si vas a ofrecer lo mismo de siempre, las mismas traiciones, las mismas mentiras, el mismo dolor, la misma apatía tuya, de dejarla parqueada entonces ni vuelvas, porque no hay nada aquí para ti, ella sola está mejor, ella está mejor sin ti. Le veo sonreír más, le veo correr más, ahora ha retomado los planes que alguna vez por ti abandonó, ha vuelto a ser la mujer vivaz y segura de sí misma que alguna vez fue, porque ella ahora es una mujer segura, ya no le teme a la soledad, ya no le teme a quedar sin pareja. porque sabe que pronto, cuando menos lo espere, alguien tomará lugar que alguna vez te perteneció. Espero que hayas aprendido esto, espero que te hayas dado cuenta que no puedes hacer esto, y que la próxima vez, si es que la vida te lo permite, pues la vida no te premia siempre con la misma persona, trata esta ocasión de aprender de tus errores, trata esta vez de darte cuenta que en el amor, también se pierde, por no saber conservar. Porque si alguna vez, haces que otra mujer, valiosa y única como ella, llega a tu vida, procura no arruinarlo, procura no volver a enredarte en amoríos de una noche, de esos que ni siquiera valen, de verdad piensa muy bien, que eso que hoy pierdes, es una lección grande, y que tal vez, solo tal vez llega el día, en que la vida te dé otra oportunidad. Y cuando te la dé, aprovéchalo, no sueltes a una mujer valiosa, no la dejes ir, cuídala, dale cariño, dale espacio, dale ternura, para que no te vuelva a pasar, lo que aquí te pasó. Right. Uh -huh.